Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del Criadero Canino de Presas Canarios, Irema Curto Kennels. Bueno, voy a hacer un vídeo cortito y me da pie para ello un señor que dice, eh, afirma, comenta, que yo he utilizado eh, American Pitbull. Red Nose, Caoba y por ese motivo mmm, aparecen perros de esa capa que llamamos Caoba ¿no? y que me referí a un señor brasileño bueno yo no sé de dónde saca este señor que se refiere al Red Nose y lo da por hecho ¿de dónde saca eso? porque eso es falso totalmente no es cierto yo no tengo por, si hubiese sido cierto no tengo por qué ocultarlo yo he mencionado en distintas ocasiones que he utilizado por ejemplo el bulldog inglés y que he utilizado perros de otro tipo porque las razas no salen de la nada, se crean bien pero esto, darlo por cierto ¿eh? Eh, tenerlo como hipótesis primero tendrán que demostrarlo de entrada ya digo que eso es totalmente falso lo que yo no puedo es eh, decir que alguien en Canarias o fuera de Canarias no haya utilizado algún American Pitbulls Red Nose. No lo sé. No lo puedo afirmar ni negar. Alguien me ha dicho, pero tampoco puedo darlo por cierto, o por falso que el señor de Brasil que yo no se lo digo como crítica para nada ¿eh? simplemente que yo al señor de Brasil cliente mío en la tercera visita que me hizo aquí en mi criadero le dije lo de la capa que si le, le apareció de mis perros algún cachorro que no está contemplado en el estándar, yo en su caso los hubiese apartado. No hubiese hecho bandera de, eh, como ningún criador de boxers que le sale un perro blanco, por ejemplo, pues lo saca ahí como una gran cosa, yo qué sé, no. Y él me dijo, bueno, que en realidad en Brasil el, el interés estaba por el perro de trabajo, y no de exposición y que entonces, bueno, no. Yo pienso que la cuestión estaba en, en la cuestión de dinero. Si salieron dos cachorros, que no lo sé, y eran caoba. Y si realmente descendían de mis perros, porque ha habido quien ha comentado y que me perdone este señor de Brasil, no digo que sea así. Simplemente que sí que ha llegado a mis oídos de que en casa de su madre tiene un American Pitbull de la capa caoba. Si lo ha utilizado o no con alguna perra de las que yo le vendí, me parece que fueron dos perras las que yo llegué a venderle, pues no lo puedo certificar, no lo puedo afirmar, no digo que haya sido así, ni digo que estos dos cachorros no desciendan de la, de la perra negra que yo le vendí, una perra excepcional por cierto. ¿eh? Eh, ahí queda la cosa pero no es en absoluto cierto que yo haya utilizado ningún pitbull ni red nos, red ni nada que se le parezca no tengo nada más que decir eh, mi hijo me estaba diciendo mira si por cada persona que te dice una cosa tú le vas a responder no, yo no tengo por qué responder salir al encuentro de cualquier persona que ponga algo que encima no sea cierto, pues no le voy a salir al paso. Pero sí en este caso lo creo conveniente y por eso hago este pequeño vídeo. Pues porque no es verdad, no tiene nada que ver con la realidad. Así que un cordial saludo y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.